Todos bienvenidos a esta asignatura titulada Profesionalización de la Gestión Cultural de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Al final de las actividades de aprendizaje, contextualizarás histórica y socialmente el proceso de formalización del campo profesional y disciplinar de la gestión cultural en Iberoamérica, así como su divulgación a un público no especializado. Como te has dado cuenta en lo que va de tu trayectoria laboral y académica, la gestión cultural ha vivido un proceso intenso de profesionalización que ha implicado la formalización de saberes, el surgimiento de licenciaturas y posgrados, la investigación científica en gestión cultural y la búsqueda del reconocimiento social de nuestra profesión en el campo laboral y su aportación a la sociedad. pero vamos a plantearnos estas interrogantes. ¿Qué tanto conoces de este proceso de profesionalización? ¿Te has preguntado en qué vamos y qué sigue? ¿Se lo podrías explicar a otras personas que no sean gestores culturales? Bueno, pues en este curso-taller analizarás estos procesos de profesionalización y formalización disciplinar para que a su vez puedas divulgarlo a la sociedad. De esta manera, aportarás tu granito de arena para lograr el reconocimiento social de nuestra profesión. Para ello, será importante que revises la estructura y dinámica de la asignatura. Identifica tareas, tiempos y productos a realizar. Como podrás ver, Utilizaremos el método de aprendizaje basado en problemas, por lo que en la siguiente actividad se te presentará el problema reto a resolver y en las actividades sucesivas tendrás la oportunidad de realizar las acciones necesarias para lograr la meta. Hay cierta flexibilidad en los tiempos asignados para la realización de las actividades, por lo que es importante que seas responsable de tu propio aprendizaje autogestionado. De cualquier manera, contarás con el apoyo de tu asesor de grupo para cualquier duda, aclaración o guía que requieras. Te invito a que participes en el foro, presentándote con los participantes en el curso-taller, y compartiendo tus expectativas ¿Lista? ¿Listo? ¡Comencemos!